En tapia no hay trato. Esta novela se gestó una noche viendo las noticias, donde se denunciaban actos de corrupción. Reflexioné y me hice una pregunta. ¿Cómo combatir la corrupción? Fueron muchas las respuestas. Frenar la corrupción. Para frenar la corrupción, no hay que hacer tratos con los corruptos. Recuerdo una vez que un policía de tránsito me detuvo para multarme. Y yo le dije, ¿qué hice? Y dice, ¿usted sabe? Digo, no. Dice, bueno, si me ayuda, la ayudo. Digo, no entiendo. Dice, hizo un gesto de impaciencia. Si me da algo, digo, dinero. Dice, plata. Yo levanté el puño y dije, no hay trato.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 Todo ese dinero que se va por la cañería de la corrupción serviría para darle comida, educación y servir a los niños más pobres de nuestro país. Ese dinero puede servir para rehabilitar a los delincuentes juveniles, para erradicar el trabajo infantil. La corrupción nos concierne a todos. Este flagelo ha prosperado por la indiferencia de la sociedad. Ante nuestra apatía, la corrupción continúa su camino de desenfreno. Se preguntarán, ¿qué podemos hacer contra ese monstruo de mil cabezas? Podemos establecer mecanismos para estimular la participación de la sociedad en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. Las empresas... Deben procurar la ética en los negocios. La intención de esta novela es que el lector se identifique con las emociones de esta obra y que en cierta formación, llamada a la reflexión, que un cambio de actitud, a luchar contra la corrupción, los abusos del poder, de la autoridad, a proteger a los desamparados, a producir una transformación que nos lleve a crear un mejor país. Los ciudadanos debemos luchar contra la corrupción. Es importante que adoptemos una posición intransigente ante estos hechos y cuando se nos ofrezca un acto de corrupción, nuestra respuesta sea un grito de guerra tan contundente como el título de esta novela. No hay trato. Gracias.